Una, una relación con China bastante amplia, el gobierno de Danilo Medina, que yo estoy de acuerdo con esas relaciones, pero le voy a decir lo siguiente, yo estoy de acuerdo, pero le voy a decir lo siguiente, en China no viven ni 200 dominicanos, no llegan a 200, y en Estados Unidos viven 2 millones, y el, el, el socio principal, de República Dominicana, son los Estados Unidos, ¿Sabe lo que eso implica? Que a esa gente le caen, si aquí la oposición denuncia que Danilo Medina, se va a imponer un fraude, y en base, porque eso de utilizar, los recursos del Estado, eso es fraude, porque las elecciones nada más no es ni que compra de cédula, y ni que el día de las elecciones hace un eh, no, fraude es eso que ellos están haciendo utilizando los recursos que deben de ir a educación y a salud utilizando para una campaña electoral eso es fraude porque hay fraude en el días de las elecciones eso que está haciendo el gobierno es fraude que permite que los candidatos de gobierno salgan de noche a hacer campaña que son los únicos que pueden anoche yo vi, señores cuatro jipetas de candidatos del PLD que andaban a las 10 de la noche pasaron por el frente de mi casa, pero la oposición no, eso es fraude, unas elecciones así no son limpias, unas elecciones así no son limpias, entonces ustedes verán, eh, lo que dice aquí, eh, Roger Noriega ex subsecretario adjunto para el hemisferio occidental, Dice que República Dominicana puede ser un gran socio de Estados Unidos. Eh, Roger Noriega dijo que Estados Unidos consideró a Luis Abinader como el presidente que podría maximizar los beneficios de una asociación mutuamente respetuosa entre la República Dominicana y la gran potencia del norte. Oye, ¿dónde fue que él escribió eso? En su cuenta Twitter. En un comentario compartido en su cuenta de Twitter, Noriega opinó que la República Dominicana puede ser un gran socio de Estados Unidos, creando prosperidad, reduciendo la pobreza. O sea, esa es, ese tipo lo manda el establishment norteamericano a que diga eso, para echarle una vaina al PLD, para que sepan que ellos no quieren al PLD. Y si con ese respaldo de los Estados Unidos estos opositores fueran más inteligentes el PLD estuviera e, e, e, en un 10% pero son unos blanditos yo lo vivo diciendo son unos blanditos por eso aquí y porque este pobre está harto de toda la vagabundería que esta gente está están haciendo aquí estamos a la puerta de un cambio pero si no, el penco se lo lleva fácil si, si no es por eso es el papel de Estados Unidos porque señores son unos brutos viven cometiendo toda clase de errores yo lo vivo diciendo a diario frente a una maquinaria devastadora como esa que está gobernando esa, esa gente no tiene escrúpulos esa gente no tiene límite es, y, y, y son guapos porque hay que decirlo Danilo Medina es un tipo de desafiante desafiante y cuando se propone una cosa es ahí entonces la por ejemplo mira Leonel Fernández cuando Leonel era candidato en el 2004, frente a Hipólito Mejía, Leonel decía así: que tú, lo ve, tú le veías esa energía. Se van por la buena o por la mala, pero se veía la energía, aquel Leonel hablando. Pero estos opositores, tú lo ves hasta con miedo. Tú lo ves hasta con miedo y, y el gobierno haciéndole mil diabluras. Oye, lo que el gobierno está haciendo es para que esta gente hace tiempo hubieran tirado. Un San Antonio Vea acá, ustedes aquí o se juega limpio O se rompe la baraja Pero el gobierno no está jugando limpio Y eso es parte del fraude señores eh, Bueno señores, tengo que enviarle saludo A José Dolores y su esposa María en La Peña Que me dice Moisés que es el gran eh, amigo Moisés de, de, de, de la Junta Distrital de la Peña, el gran mensajero de la Peña, amigo de Juan Ramón, el tesorero, que en esa casa, esa gente está ahí eh, al pie del cañón viendo este programa, a mi amigo el ingeniero Miñoso en, en Salcedo, que está en sintonía, y varios amigos más, que me han puesto varios mensajes, están en sintonía este, con este programa que yo le agradezco grandemente eso. Señores, en Estados Unidos mató un policía blanco, un afroestadounidense, lo esposó, y después que lo esposó, le puso y lo afició, lo mató. Y eso ha desatado un crimen racial, eso ha desatado una indignación especialmente en la ciudad de Minnesota fueron hasta la Casa Blanca a, a, a Donald Trump tuvieron que meterlo en un búnker y entonces dio una declaración muy provocadora y muy torpe, ese Donald Trump que es un provocador y eso entonces ha encendido eh, Estados Unidos ha colapsado, se dice que cuando el mártir y líder de los derechos civiles Martin Luther King es que se había producido eh, eh, ...movilizaciones y protestas de esa naturaleza... ...de tan fuerte que han sido las protestas... ...de modo que... ...es una cosa señores... ...en pleno siglo XXI... ...que la humanidad tenga que estar viendo... estas lucha raciales, ...esos policías blancos... ...que viven atropellando a los negros... ...esa desigualdad que se produce... ...en gran parte de Estados Unidos... La cura de que de la democracia y todavía hay esas desigualdades. Es penoso que eso esté ocurriendo, pero la verdad es que eh, hay mucha, mucho duelo, hay muchas manifestaciones, hay, mucho, hay una situación difícil. Eh,